Hola, hoy en mi canal de Youtube Veremos un juguete muy popular Sobre todo en peluches El oso Se puso muy de moda con los teddy birds. Este por ejemplo Le llamamos teddy bird Y también se puso muy de moda Cuando todo el mundo vio a Peppa Pig con su teddy Y todo el mundo quería un teddy, un teddy, un teddy Luego vinieron estos que Les ponen aquí el nombre, de alegría y este el nombre de alegría Alex. Luego, este es con otro teddy, pero más grande, teddy mayor. Y este pues, ya tiene mucho tiempo. Se le puede poner una capucha de conejo. es como un pijama Luego está este que es mío ya a usted no Teddy Mayor también un poco Y este que es un ¿Cómo se llamaba este? Tito Mi hermano que me lo ha dicho es que no me acordaba Tito, solo tienes pantalones Pero tenía también una camiseta de España de fútbol Las antiguas Y este que venía con un safari Y que se movía para pequeños Es un juguete muy común Yo tengo más ositos de peluche Pero uf, no los he puesto, no me cabían Y, y no tarda mucho mucho el vídeo Está aquí Wild Como no el canal Y bueno sus, sus, Suscríbete Y dale like si quieres sus, sus, Suscríbete Coméntalo si quieres, sus, sus, suscríbete, mira más vídeos si quieres, sus, sus, suscríbete, infórmate del canal si quieres, sus, sus, suscríbete, adiós y hasta el próximo vídeo.